Me encuentro con Francisco Morales, el coach de bateo del conjunto de los Tigres del Licey, ya después de que se reanuda el todos contra todos. El que tiene un conocimiento básico de béisbol sabe que batear es lo más difícil. Hay un slum ofensivo con el conjunto de los Tigres, un promedio colectivo de menos de 200. ¿Se le puede atribuir o responsabilizar a algo en específico cuando hay un slum colectivo en una alineación? Para mí, para mi entendimiento, primeramente saludos, eh, para mi entendimiento cuando el elón es colectivo es, es cuestión de que dos o tres de los muchachos digan eh, Vamos a ajustarnos, vamos a hacer esto, vamos a, a coger un strike, vamos a, a entrar en conteo, cosas así Y yo creo que los muchachos lo han hecho eh, El eslón, que no sé si se puede llamar un el eslón en tres juegos Pero lo, los números ahí están y no, no te voy a contradecir en eso pero yo creo que la, la, el arranque de Francisco Navarro se ha venido, eh, eh, ha venido fallando unos cuantos turnos con gente de base Se ha notado más, eh, la gente es encima del top del Aino, como se dice, a, al principio de, de la alineación, se están envasando, lo que es Bonifacio, Eriaibar se están envasando. Eh, la parte media del Aino yo creo que, que es la que nos ha hecho un poquito de daño en los primeros tres juegos. Bueno, en el caso de las prácticas, ¿cambia algo para cambiar ese ritmo? Sí. Lógico. ¿Qué cambia? Hemos, hemos tratado de, de, de implementar una, una rutina más refrescante, algo que, que no le ponga tanta presión a los muchachos, eh, batear por el otro lado, por ejemplo, eh, hacer situaciones, situaciones de, de, de juego durante la práctica y lo, y lo hacemos. Y cuando tú tienes un equipo de invierno con, con, con tantos peloteros de la calidad que nosotros tenemos, las prácticas es fácil, si se puede decir así. Eh, eh, mover el corredor, eh, poner la situación de batear con el infila adentro, el infila atrás, se lo hace a ellos fácil. Yo creo que es eh, eh, llevar lo que se practica y de lo que se practica y ejecutarlo en el juego es lo, lo más difícil. Cuando enfrentan un equipo como las Águilas Ibaeñas, Kelvin Villa estará lanzando por ellos. Ya le había lanzado cinco entradas en blanco a los Tigres del Licey en uno de los partidos de, de este todos contra todos específicamente. ¿Se estudia algo del lanzador? ¿O la condición de ser zurdo, derecho o al lanzador en específico? ¿Qué se estudia de Mira, eso? No solamente por el hecho de jugar contra las Águilas Cibañas, lógico, jugamos contra ellos hoy, pero eh, contra todos los equipos que, no, que nosotros jugamos y todos los pitches que nosotros nos enfrentamos, tenemos una base de datos proporcionada por uno, unas estrellas, que tú las conoces. En la oficina que nos dan los, nos dan los datos, nosotros buscamos datos desde de, de, de Liga Menor, de Corea, en la liga que haya jugado, que haya jugado el lanzador, nosotros tenemos una base de datos y se le da toda esa información a los muchachos, se le da la velocidad, se le da alguna de las tendencias. Lógico, no siempre va, son 100% eh, eh, exactas, pero la tendencia, la velocidad y los picheos que tiran, sí es exacto. Como coach de bateo, ¿cuál es su definición, ya para terminar esta, esta entrevista, de lo difícil que es batear? Calcular la distancia, la rapidez, que tomar en cuenta que no todo es una bola recta, que hay variaciones, que hay sliders, que hay curvas. ¿Por qué es tan difícil batear, Morales? Es una bola redonda con un bate redondo. <risa> Eso es lo más difícil, es una bola redonda con un bate redondo y para aquellos que, que, que se que sientan, subestimen. que subestiman y se sientan ahí en, en, en las gradas a criticar los peloteros que están en el terreno de juego, traten de batear algo redondo, doble. Lo voy a intentar yo, gracias Morales, seguimos con más de la antesala azul.